Fuerte cruce entre Fedeval y Jorge Rial. El conductor lo criticó sin piedad y lo trató de altanero, por eso el actor le respondió en sus redes sociales. Los detalles, en la nota. Tras su pasado mediático, Fedeval intenta alejarse de los escándalos y solo mantenerse enfocado en su trabajo como director de la revista Nuevamente Juntos. Sin embargo, cada palabra que dice o acción que comente, desencadena un nuevo conflicto que sale en los portales de espectáculo. Esta vez, el actor le contestó a un mobilero de intrusos con actitud de desagrado y Jorge Rial lo lápido. Fede estás un poquito altanero, baja un cambio, ¿de verdad? Si ¿Sí está todo bien. Viejo, ¿te criaste en esto? No te criaste en Hollywood. Con Angelina Jolie y Brad Pitt, te criaste entre nosotros. Tras el descargo del conductor, el actor decidió responderle en sus redes sociales. No me considero altanero. Jorge Rial no me conoces bien. Todas las noches recibo a tu equipo como a toda la prensa y contesto las mismas preguntas con la mejor predisposición. Solo trato, de la mejor manera que puedo, alejarme de los problemas, concentrarme en el trabajo y disfrutar, escribió Fede.